Que no, me ella, no diga ella, no, de casa, ella está en de No, El de los de abajo, me no, ¿Qué la sí, que tenía? aquí? ¿Qué? Y se quitó la mucha cosa para que vea lo que me hice. ¿No? Y yo la toqué, se siente como bien. ¿Cómo? Y... y no. Ay, Dios no le va a No, no, hasta ahí llegamos. Era que quería, ella quería que yo para... Se, se, sí. no se hizo la cirugía en el tiro y eso de ti sí, y, sí, y sí. era, pero sí. pero eso es que se, se está ojo porque cuenta si hijo, no cuenta no, aunque Dios quiera ¿no? añadir ah, este un campo tan difícil no porque la también eso se diseñando está difícil